Pequeño resolviendo toda tierra Me tocó vivir lo malo, ahora cobro lo que hago No me importa la mentira, mejor dejarlas de lado Si de hambre no me muera, menos de un puto patado. Corta la familia, los amigos, la maría Si me quedo sin la hierba, tengo un problema en mi vida Encora mi reina, que buscaba si dolía Momento depresivo, yo pensaba que me iría Solo canto las verdades y los dichos que decía Lo hago por mi papá, por los niños la alegría Le agradezco al te por cambiar la mente fría Sólo se necesita, no compito, las arriba Cambia toda la mente salón varones solo ganas con la mente. Tampoco ser caballero no se pase delante El que roba la comida mañana sin indiferente. Lo que me esfuerce mi hermanito, yo da igual. Lo que me esfuerce hermanito, hermanito, da igual. La gente no valora lo que quiere, lo que tiene. Solo por ser hombre, acaso no puedo tirar. Lo que me esfuerce mi hermanito, yo da igual. Lo que me esfuerce hermanito, hermanito, da igual. La gente no valora lo que quiere, lo que tiene. Solo por ser hombre acaso no puedo llorar Sabes que se siente que tu padre se descreste Que no haya para la cena y yo no tengo un plato caliente No millones no se sienten ni la calle está caliente Obvio que no creces y piensas diferente Pero aparece esa puta que está vestida de negro Que te dice que no salgas, que te quedes sin destello Cuando te levantas, cuando crees Aparece como ansiosa y diciendo que te calles. No hablo de mujeres, lo que digo es consecuente. La belleza más negra es una enfermedad viviente. Te consume como fuentes y te quita lo que sientes. La depresión afecta lo que es un ser viviente. Te vuelve a ser inerte y no capta la atención. Lo que antes te gustaba ya no te causa emoción. Te despiertas llorando cuando no tenías razón. Y tu entorno te pregunta, pero callas la misión. ¿Sabes que se siente que Padre Se despierta que no haya para la cena Yo tengo un plato caliente Los millones no se sienten ni la calle está caliente Obvio que no creces Y a ser diferente Pero parece esa puta Que está vestida de negro Que te dice que no sabes Que te quedas sin destello Cuando te levantas Cuando crees que lo lograste Aparece como ansiosa Y diciendo que te calles No hablo de mujeres Lo que digo es consecuente La bella mamá negra Es una enfermedad viviente Te consume como fuente Y te quita lo que sientes La depresión afecta Lo que es un ser viviente Te vuelve a ser inerte Y no capta la atención Lo que antes te gustaba Ya no te causa emoción